Ahora un tiradito de salmón. Para, para nuestra receta de tiradito de salmón vamos a necesitar chile serrano cortado en rodajas delgadas, jugo de limón, media cebolla en julianas y el salmón cortado en filetes pequeños. Para emplatar, Ponemos los filetes de salmón, agregamos la cebolla, el chile serrano y el jugo de limón. Preparamos un aderezo con aceite de olivo y vinagre balsámico. Acompañamos con el aderezo, hojas de cilantro y sal gruesa.